Continuando con el módulo de convertidores matriciales, hablemos de los aspectos generales utilizados en el proceso de conversión de energía AC a AC utilizando este tipo de puente convertido. Entonces, los convertidores matriciales permiten la conversión AC a C bien sea de trifásico a trifásico, trifásico a monofásico. Consiste en un arreglo de interruptores bidireccional que conectan la carga directamente a las líneas de alimentación trifásica el elemento clave de los convertidores matriciales es el control de los interruptores bidireccionales que operan a alta frecuencia estos son controlados de tal manera que el convertidor matricial puede suministrar a la carga una tensión de amplitud y frecuencia variable por supuesto estos niveles de tensión siempre son inferiores al sistema trifásico de donde se parte. Aunque se propuso por primera vez hace cuatro décadas, los convertidores matrizales todavía, hoy en día, luchan por tener un lugar significativo en el mercado de la electrónica de potencia, y en especial en el mercado de la conversión de energía de AC a AC. Un convertidor matricial se basa, en el hecho de que una fase K de la fuente de alimentación AC es conectada a cada terminal N de la carga mediante un interruptor totalmente controlado bidireccional. Por lo tanto, la tensión en cualquier terminal de entrada puede hacerse parecer aparecer en cualquier terminal o terminal de salida. Mientras que la corriente en cualquiera de las fases de la carga se puede extraer de cualquiera de las fases o fases de la fuente de suministro. En la lámina vemos el ejemplo de un convertidor matricial trifásico a trifásico. Vemos el sistema de alimentación, fases A, B, C. Y el sistema en la carga, W. Está compuesto por un filtro para reducir el impacto armónico de la operación del convertidor hacia la red de potencia. Y como vemos en azul, el convertidor matricial está compuesto por un arreglo de nueve interruptores bidireccionales. Que permiten conectar cada una de las fases de la fuente a cada una de las fases de la carga. Eso es que tiene esto en un arreglo tipo matriz y de ahí viene el nombre de convertidor matricial donde las filas permiten conectar las barras de la carga mientras que las columnas permiten operar las fases de la fuente entonces este convertidor consta, como ya lo dijimos de nueve interruptores bidireccionales denotados desde SAU hasta SCW. Emplea un filtro a la entrada para reducir el impacto del sistema de potencia, el impacto armónico de las corrientes generadas por el convertidor. La carga debe contener inductancia suficiente que asegure la continuidad de las corrientes a la salida. Durante la operación del convertidor, solo puede operar uno de los interruptores de cada fila a fin de evitar cortos circuitos en la línea de suministro y aún más que las corrientes de la salida sean interrumpidas. Este puente al tener nueve interruptores y cada interruptor tiene dos estados encendido y apagado tiene un total de números de estados posibles que corresponden a 2 a la 9. Estos estados de estos estados, solamente 27 son permitidos, ya que los, el resto originan cortocircuitos en las distintas barras, bien sea de la carga o bien sea de la fuente. Entonces, en esta gráfica vemos un ejemplo de una onda de salida, donde vemos la tensión V, es decir, la tensión línea, línea en la carga entre las fases U y B y la corriente V por la fase U, la corriente en color magenta, mientras que la tensión en color sea. Podemos ver de la gráfica, obviamente, que se emplea modulación PWM, es decir, modulación de ancho de pulso, para poder generar la señal de salida. La corriente, tiene un alto compenetrón de nivel fundamental y muy baja distorsión armónica debido a los índices de modulación de frecuencia que se utilizan. En el caso de la lámina tenemos que el índice de amplitud M, que ya lo hemos definido para todos los convertidores ACAC, -AC, en este caso es de 0,86 y la relación entre la frecuencia de la línea de alimentación y de la frecuencia de la onda general, en este caso, es igual a 1. Entonces, las salidas son generadas a través de patrones de modulación PWM. El convertidor matricial no utiliza un bus de corriente continua como etapa intermedia en el proceso de conversión de AC a AC. como lo utilizan los convertidores tipo cascada o back-to-back? -back, donde se realiza primero una conversión de alterna continua. Se estabiliza el nivel de continuo a través de una barra de C que puede estar compuesta o de un condensador en el caso que queramos bajo rizado de tensión o de un inductor en el caso que requiramos bajo rizado de corriente y finalmente se hace la conversión desde C a C a través de un puente inversor. En este caso la conversión es directa, no requiere un elemento almacenador de energía, lo cual permite... Bajar a valores más reducidos de tamaño y tener una vida útil del convertidor más elevada. Entonces, ¿qué características tienen este tipo de convertidor? Este convertidor tiene características que lo hacen más eficiente frente a otros convertidores ACAC. -AC. El circuito de potencia es simple y compacto. Generalmente ya hoy en día los convertidores matriciales, el arreglo de los nuevos interruptores, ya vienen en un solo sustrato de silicio. La tensión de salida trifás se puede controlar desde el punto de vista de frecuencia y tensión. Las corrientes de entrada y salida son sinusoidales. El factor de potencia se puede ajustar inclusive a la unidad de ser necesario y su operación es completamente bidireccional, es decir, permite operación regenerativa, traspaso de energía desde la carga a la fuente. Estas características son las razones del enorme interés en esta topología. Esta topología ha sido estudiada en los últimos 20 años, pero hasta ahora no ha logrado desarrollar significativos avances debido a las limitaciones de los componentes bidireccionales con control de encendido y apagado. Una desventaja de este puente es que el interruptor bidireccional no es aún muy comercial, por lo que se tiene que ser implementado con diodos y transistores u otros dispositivos de potencia unidireccionales. Entonces, un punto importante a considerar es la protección que ofrece los convertidores matriciales al estar conectados directamente a la carga a la fuente de alimentación trifásica, ésta debe ofrecer seguridad al operar, por lo que se han desarrollado métodos modernos de conmutación y circuitos de protección que permitan que este tipo de convertidor funcione correctamente ante diversas condiciones de trabajo. Las relaciones de entrada-salida es también otro obstáculo que han frenado el desarrollo del convertidor, dado que están limitadas a un máximo de 0.86. Es decir, el convertidor solamente permite la reducción en tensión con un nivel máximo de 0.86. Entonces, a lo largo de este video, hablamos de las características que tiene la conversión matricial en el proceso de Conversión de energía eléctrica de alterna a alterna, donde prescindimos o no requerimos el paso intermedio por corriente continua, ni el, la necesidad de un elemento almacenador de energía en campo eléctrico o en campo magnético, bien sea un condensador o bien sea un inductor. Que de los estados posibles de conectividad de estos interruptores solamente se pueden usar aquellos que no originen cortocircuito entre las fases. Es decir, un solo interruptor por fila de la matriz que origina. Vimos la configuración de este esquema que y de ahí su nombre. Que permite la operación tipo matriz para el control de los interruptores. Y que estos interruptores deben ser bidireccionados, bidireccionales y esto es lo que ha limitado la aplicación comercial de estos puentes debido a que el desarrollo de componentes controladas bidireccionales ha sido muy reciente en los últimos años. Gracias por su atención y los invito al próximo video donde veremos el principio de funcionamiento de los convertidores matriciales. Gracias por su atención.